Ahora que llegan las fiestas de Navidad, Sancho come poco y cena menos. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. ¡Oh, memoria enemiga mortal de mi descanso! ¡Si panza hice de oficina todo un despacho! Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o, o melindroso o malcriado. No sabes tú que no es valentía la temeridad, que te puedes contagiar. Pero, señor, venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan. Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor, muchas veces. Descanse, señor que el sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. Verás, Sancho, no desees y serás el hombre más rico del mundo. Pero... ¿Qué voy a desear para mí, señor, si lo poco que deseo es para estas fiestas? Que se vaya este virus que enferma la salud, los bolsillos y las conciencias. No desespere, Sancho, el remedio está cerca. Cierto es que las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. No seas insensato, mantén la esperanza, que la paciencia es una virtud que es precisa en estos tiempos, y hasta que la vacuna no esté dentro del cuerpo, mantente alejado de mí por lo menos dos metros. y así, aún de noche, se salieron del lugar